Amigos de youtube nuevamente y de regreso su amigo daniel sánchez y en esta ocasión les traigo la manera de eliminar su cuenta de facebook ya que facebook tiene esta opción muy oculta yo investigué hasta que la encontré amigos no olviden suscribirse si les ha funcionado este vídeo es una muy buena forma de agradecer bueno amigos lo primero que hay que hacer es ir al link de la descripción ahí debajo lo copian y lo pegan la barra de dirección de su navegador preferido en mi caso es el de Google. Yo no les explicaré los pasos. Porque preferí mejor con el link. Bueno, inicia sesión en la cuenta a eliminar. Pegan el link, y de una, los lleva a la configuración. Le dan clic, en el botón de eliminar cuenta. Si crees que no volverás a usar Facebook y quieres eliminar tu cuenta. Escribes la contraseña y los caracteres. Aquí dice que después de 14 días, su cuenta estará totalmente eliminada. Le damos Aceptar. Y ahora vamos a entrar. Lo hacemos normalmente. Y si te has arrepentido de eliminarla, le das en Cancelar la eliminación. Aquí le das a reactivar cuenta. Y ves, ya está todo normal otra vez. Bueno amigos eso ha sido todo, no olviden calificar el vídeo, si les ha gustado suscríbanse y si no, también suscríbanse. jajajajaja.